Como ya es sabido por todos ustedes, este mes de abril será la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Eh, una elección que eh, sin duda ya está viciada, una terna viciada, una terna amañada, una terna politiquera y una terna que no representa para nada los intereses de las bases eh, cafeteras en Colombia. Eh, dentro de toda la investigación que hemos encontrado, también encontramos que Natalia Valencia, que es la prima, eh, la prima hermana de la senadora Paloma Valencia, es la directora de comunicaciones de la Federación Nacional de Cafeteros y está infiriendo en la campaña de uno de los candidatos a la gerencia, el proceso no es transparente ni objetivo, parece una campaña eh, política más. He denunciado también a través de las redes sociales que eh, la misma directora de comunicaciones de la Federación Nacional de Cafeteros, desde su cuenta de Twitter, eh, que es eh, Natalia10018, eh, publica y le da retweet a insultos y agravios contra el presidente Gustavo Petro y contra la señora vicepresidenta eh, Francia Márquez, así de la misma forma en que ustedes lo están viendo en este momento acá eh, en esta pantalla. Eh, el maltrato de esta señora eh, por los ciudadanos es tal que se atreve a realizar estas eh, comparaciones de estatus eh, con otras familias, insinuando que no tener un apellido reconocido hacia los demás, unos, abro comillas, no nadie, cierro comillas, así como ella lo ha trinado también en su cuenta de Twitter, una cuenta que, por cierto, ella ya eh, bloqueó para que la gente no tenga acceso a poder tomar más pantallazos de todas las canalladas que ella se atrevía a publicar desde su cuenta de Twitter. Eh, aquí ponemos más ofensas de la señora contra otros ciudadanos que no piensan como ella y el aplauso a quienes como ella insultan y agreden a la ciudadanía. Al igual que su prima, la senadora Paloma Valencia, ultraja y maltrata al pueblo indígena del departamento del Cauca. Recuerden ustedes que la senadora Paloma Valencia en un momento pidió separar o repartir más bien en dos el departamento del Cauca. Una parte para negros, negritudes e indígenas y otra parte pues para blanquitos como ella. Natalia Valencia, la prima de la senadora Paloma Valencia... Como directora de comunicaciones de cafeteros, mueve una red de contactos con los periodistas para decir a quién... Se le puede dar despliegue en los medios, además de la red de contactos de los 90 miembros del Congreso Cafetero para la favorabilidad del proceso. Los eh, miembros del Congreso Cafetero son unos delegados de todas las regiones, de 15 departamentos del país, que se congregan eh, para hacer la elección del de, eh, nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Eh, hay una determinación para que el Centro Democrático tenga el control de la Federación de Cafeteros y a su vez mantener el poder en la sociedad de agricultores de Colombia SAC-SAC y del Comité Intergremial desde donde se le hace oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y es por eso que hemos estado pidiendo reiterativamente al presidente Gustavo Petro que vete la terna para la elección de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros porque un gremio que maneja recursos para fiscales a través de un contrato de administración con el gobierno al portas eh, deben serse y del que dependen más de 550 mil familias campesinas pretende generar un sesgo político sectorial al designar como gerente a una persona con una denotada y reconocida trayectoria en un partido de oposición al actual gobierno, violando abiertamente los mismos estatutos de la federación en cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades. Aquí les dejo eh, eh, el pantallazo también. Eh, ¿Por qué la señora María Paricio? que es la esposa de Alejandro Santos, el mismo Alejandro Santos de Semana, secretaria general de la, de la Federación Nacional de Cafeteros y quien ha sido la que se ha encargado de manejar el proceso de recepción, verificación y filtrado de las hojas de vida de los candidatos, a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, se niega a suministrar a los representantes gremiales, al alto gobierno y a las mismas bases cafeteras los soportes que validan la tan cuestionada terna. Eh, es decir, eh, se ha pedido eh, de diferentes maneras que por favor publiquen los soportes eh, de las hojas de vida de los candidatos que hay la terna y ha sido imposible porque esta señora pues, eh, se ha negado a publicar esos soportes. El proceso, al ser eh, un administrador de recursos públicos, requiere de la veeduría y el control social para que sea idóneo y transparente. Yo a través de este video otra vez solicito de nuevo el apoyo para pedir al presidente Gustavo Petro vetar la terna y comenzar de nuevo el proceso. Hoy no existen las garantías para devolverle a las bases cafeteras su federación, la misma que lleva décadas secuestrada por la politiquería y la corrupción. A todos les agradezco mucho por compartir este, este video por eh, so, sostenernos en las redes sociales, por ayudarnos en esta, en esta nueva batalla, una batalla que no se había llevado públicamente en Colombia porque el tema de la Federación de Cafeteros siempre se ha mantenido aislado de, de, de, de, de lo público, o sea, no del sector público, sino de, de, de lo público en cuanto a información y en cuanto a noticias, es decir... Pese a que es 550 mil familias del país dependen directamente eh, de la producción de café y que esas, eh, la mayor parte de esas 550 mil familias eh, son personas eh, de las bases, de bajos recursos y, y de medianos recursos, pues eh, siempre se ha negado una información. Eh, la Federación Nacional de, de Cafeteros ha sido una federación cerrada, un grupo cerrado, porque eh, la politiquería y la corrupción se han apoderado eh, verdaderamente de la federación. Es tan así que muchos políticos, incluso como el expresidente Juan Manuel Santos, han estudiado becados por la Federación Nacional de Cafeteros. Muchos políticos eh, que hoy son reconocidos o que han tenido algún reconocimiento en el país, pues han pasado por la Federación Nacional de Cafeteros. Y hoy esos políticos eh, pues realmente no quieren eh, ceder. Eh, que, que los, para que los campesinos, para que los cafeteros de, bases en, de base en Colombia pues eh, tengan eh, acceso a poder manejar y controlar ellos mismos su propia federación. El gobierno tiene asiento dentro eh, de la federación, dentro de la junta directiva con eh, tres ministros, eh, agricultura, eh, economía y eh, no recuerdo el otro, pero con tre hay tres ministros, eh, tres ministerios que hacen parte también de la toma de decisiones allí. Con estos tres ministros pues hay que conciliar. Digamos que eh, eh, la primera conciliación que se hizo fue porque se presentaron 47 candidatos, eh, 47 personas presentaron su hoja de vida y de esas 47 personas seleccionaron 7 personas. Esas 7 personas eh, en una discusión entre los comités eh, de, de la federación y... Uh, el, y eh, los ministros del gobierno pues eh, decidieron eh, presentar una terna, esa terna está completamente viciada, ninguna de las tres personas que eh, aparecen acá eh, representan realmente a las bases cafeteras, son personas que vienen eh, desde directamente de los partidos políticos y no desde las bases cafeteras, estoy completamente seguro que estas personas no saben absolutamente nada de café completamente seguro, estoy completamente seguro que de los tres, ninguno de los tres tiene la cédula cafetera, es, es de eso no me cabe la menor duda porque se les ha pedido en diferentes ocasiones y no han presentado esos soportes así que cómo vamos a elegir de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros a una persona que eh, tiene conocimientos políticos pero no tiene conocimientos sobre eh, la administración del café y de cómo se hace eh, o se construye el proceso cafetero en el país yo creo que los cafeteros en el país deben de tomar por primera vez eh, en la historia las riendas de la Federación Nacional de Cafeteros los cafeteros tienen que tener la capacidad de eh, no solamente de producir el grano y demás, sino también de poder contra, controlar el manejo de ese, de, ese, de ese negocio, porque realmente es un gran negocio. Eh, la mayoría de, de, de cafeteros hoy reciben un precio por el café que no es eh, ni parecido a lo que cuesta el café eh, a nivel internacional. Eh, creo que al interior de, de la Federación Nacional de Cafeteros hay muchas explicaciones que tienen que, que, tienen que dar y la única forma de poder encontrar esas, esas explicaciones es que cambie realmente de, de gerente, por un gerente que sea realmente reconocido por las bases o que venga directamente desde las bases, que conozca todo el, todo el procedimiento, el proceso del café desde... Cuando se siembra un grano, hasta cuando se vende, se exporta y se consume en otros países. Así que yo los invito a todos y las invito a todas para que eh, durante estas dos semanas que siguen, pues eh, respaldemos mucho ese proceso, respaldemos mucho ese trabajo, porque eh, a final de mes está programado que eh, será la elección de ese nuevo gerente en el Congreso Nacional Cafetero. Y también... Que salgamos todos en, en masa, tenemos que hacerlo, salir a respaldar a los cafeteros pidiéndole al presidente Gustavo Petro que no reconozca esa terna. El presidente Gustavo Petro es la única persona hoy que puede vetar esa terna. Si el presidente no encuentra el apoyo uh, social, eh, si no encuentra el apoyo eh, en redes, si no encuentra el apoyo de la comunidad para vetar esa, esa terna, pues le tocará seguramente dejarlo pasar así. Un llamado también a los ministros que participaron digamos en, en la conformación o la ayuda a conformar esa esa, esa terna o a la aceptación de esa terna para que eh, pues se pongan la mano en el considere para que entiendan cómo funciona el sector cafetero en Colombia y para que a partir de ahí entonces podamos realmente comenzar a respaldar los cafeteros eh, eh, en materia de eh, elegir a un nuevo gerente que lo represente a todos y todas bueno yo soy Genero Suga, les pido por favor que se suscriban aquí a mi canal de Youtube también estamos en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales eh, ayúdenos por favor suscribiéndose y